Hola, soy Floribet. En esta ocasión haremos con la ayuda de plástico unas figuras para poner en la refri y regalar a papá en su día. Necesitaremos plantillas, las cuales les voy a dejar aquí abajo el link para que las puedan descargar. También necesitaremos el plástico de una botella. tratar de esta forma. y todas las imágenes de esta forma nos viene invito a suscribirte y a dar a campanita para que te vayas a nuestro video Cortar todas las figuritas que hemos calcado. Luego pintaremos con pintura acrílica y con la ayuda de un palito de brocheta una por una de nuestras figuras. De nos queda todo lo que es con pintura negra. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creación Santa. Continuamos pintando. El carrito lo pintaremos de color rojo. con la ayuda de un esmalte transparente, pintaremos todas las piezas por el lado donde pasamos la pintura clínica. De esta forma nos quedan las piezas ya pintadas con su barniz. Luego tomaremos imán. Yo tengo este que tiene un adhesivo de un lado. Y lo vamos a ir cortando. Ya por aquí lo tengo cortadito para pegarlo a las figuras y poderlos pegar en la red. De esta forma, este imán es un poquito más fácil de manejar, ya que trae el mismo pegamento. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. De esta forma nos quedan. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.